Si la expresión llega, que te encuentre pitu trabajando. Pitu versal 3. En mi mayor. Homenajeando, recordando y amando lo que ha Talento malubi. Talento malubi. Somos el resultado. Somos el resultado de un tan esquizo, epitú. Una patota, no una que esquiza, pegando lágrimas de gatú y dormitú. Bienvenidos a la empresa, talentos maludis. Bienvenidos a la empresa, talentos mal. el resultado de un amor esquizo Somos el resultado de mi padre esquizo Talento malubi, pum, talento malubi, pum Talento malubi, pum, para mis talentos de Son, talento malubisón, somos el resultado de un gigante de amores son. Talento malubisón, talento malubisón, para mi amigo Atubi. Para nuestro amigo Atubi, desapareció en democracia con una torre de petróleo en el culo. gigante!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 Bienvenidos a la nave, dice Gargamela, bienvenidos a la nave, esto está que quema. general yo les voy a contar qué es lo que pasó acá mira la foto de la canción donde dice que me grabaron 194 horas y cuando lo vi está más esquiza que nunca en mi vida. y eso me hizo esquizar un poquito más y ahí entré con todo a los Mondra QB Show los Mondra QB Show son mejor que los Clay Show, porque será mi amor. Montreux una bajita corazón. Acá estoy y te vengo a decir, no soy más margamela, no soy más margamela, no soy más marmamela. ¿Entendés? corazón y tal toma nubia en esplendor ¡Hash, hash! te voy a explicar que es ser sociópata te voy a explicar por qué sos sociópata porque vos sabías desde el primer día que estaba acabada Tenía un pito palo de la justicia Tenía otro pito palo de mi familia Me habían violado, me habían dejado Me habían zarpado y a la calle he tirado Pum, gash! ¡Bum! ¡Gash gash! ¡Ay, que mayor que sos! ¡Ay, que mayor que sos talento malu! Hay que macho quesos, hay que macho quesos por patear en el piso, eso no es pan. Te corre el gordo Paco con un destornillador y 40.000 mil gordas, esquizas como buena puntería, como buena puntería, cash. Hay que macho quesos por hacerme llorar. Me sentí que eras amigo de mí y cuando me lastimabas yo lloraba y cuando no venías esa obsesión me mataba. Yo nunca creí que lo hicieras así a propósito y para mí todo es más de talento. de los talentos Malú. yo no me voy a matar porque a vos te voy a torturar yo no me voy a matar porque a vos te, te voy a torturar a vos y a Mondro que hubiera que se me cruce en el camino por pelotudo, por zarpado, por pitufo ¿entendés corazón? ¿qué me vienen a hablar de lealtad? ¿qué me vienen a hablar de humildad? Doble rodillas. Seguro es sucio. Dobla rodillas. Seguro es sucio. ¿Cómo cojo? ¿Quién es tu maya? Oh. Oh, hace el toro. Oh, hace el toro de Clectus. Gracias, primorain Gatubi, llora por favor, mi amor. Y decirle la a la magia Gatubi que puede llorar también. Yo te voy a dar. contra el mal, el ADV contra el mal, y sabes dónde se va a librar, se va a librar en tu cabeza, se va a librar en tu corazón, porque te moriste de amor por mi pelo tú, tú, tú, tú, tú. Si es tu novia corazón, te falta el destornillador. ¡Pum! ¡Pum! Y te voy a venir a pitu delirar, todo delirar todos los días con un freestyle. Te voy a pitu delirar todos los días con un freestyle. Agárgame la mataste vos, a ella y todas sus canciones. ¿Qué pasó? Contame, con el... ¿cómo ahora no estás más enjuiciado? Porque cargame la judía está enamorada, pero ¿Cómo, no ¿Cómo que no sos judío? Y esa era la que tenés judío. ¿Cómo, ¿Cómo que no se judío? Y los bolsillos sonando ahora. ¿Cómo que no sos judío? Vos te querés matar Cuando me doy cuenta que sos vos De cualquier fucking cuenta Ay, te querés matar Que te vuelva la bijona. Quieres matar, que te vuelve la bajora chaqueña paraguaya. Te amo, mi amor, te voy a amar siempre mi amor. Y como vos te aporreo, y como vos te aporreo, y como vos te aporreo, pum ¡Pum! boom, ¡Mascas! boom. ¡Mascas! Todavía no entendiste el show, todavía no entendiste el show, vos no entendiste el show, no entendiste el show, de este canal es. Este. de Big En serio vas a descarrilar Con estas gordas te vas a estrellar más por su cien zarpado delirador de Dios que ya, finalmente Dios con un pepino en el culo e inmensamente con Gino, red, y un montón de gente oh, te vamos a domar Te donado, te donado, Gordo, forro, te donado, te donado Te dije corazón, ¿entendés? Pito amor, los dos. Pero eh, sos un multiverso son, ¿entendés? Te voy a pitudo mar, por la eternidad, son. Patubi, el mozo de la tía. La carita que te controla la tía, para la mafia, corazón. Venimos a cantar corazón de las manos de las manos. Con Patubi malo. pitu amor, psycho patubi, corazón. El mozo. El mozo, el mozo. Psycho Patuby. En la mente para siempre. Psycho Patuby. El amor lo podemos a de fuera. Psycho patubi. ¡Pum! sai copa patubi. ¡Pum! sai tu patubi so. Cuando sai patubi, diga algo. Todos saltan, pero con saltan. Cuando sai tu patubi, dice algo. La patuta en una que salta, la patuta en una que salta. Boom. Descendemos de la nave, con la señal sin compas y que Patu y señal eh, de abre el pituversal 3, copatú y patú y malo de las manos. Siempre mi amor, Sobrino y la tía. Acá te habla, habla tú ya agárrame la mafia. Educame a esto. Sociópatas salvajes, corazón. Sí, esos son sociópatas salvajes, corazón. Pisto, educa el ser. Y vos, gordo, En un camión, vení, vení, vení. Tienes que tomar mafia. Mafiazo. So. Platú y querido. También Platú y. Mundri Psycho ese señal para vos, corazón. Que te vaya con la patota en una que esquiza, como te tenga que ir, corazón. Saludo al robo, saludo al universo 3P, desde la mafia. Psycho patubi, de Pitu. Ah, acuérdense de Pitufo. Cada vez que hay una Psycho para señal, es que hay algún Pitufo oloroso dando vueltas. Hay mucho Pitupalo para todos, corazones. A Pitupalear con el Psycho para señal. Vos primo mafia son Bum, hash baja Bum, hash baja Cuando te dije No hay nada que puedas decir, no hay nada que puedas hacer me hagas desconfiar de lo tanto que me amas, que me quieres. No puedes tocar. ¡Bum! Uh. Tira un hechizo para que rebote cada cosa mala que te deseen, que te tiren, que te hagan corazón Mágico soy, a ti pitufo, a ti traidores, a ti hijo de puta Corazón, te regalo mi don, te regalo mi don, te regalo mi magia, mi don de gente y todo mi amor Gracias por ser como sos. Gracias por ser como sos, gitano huevo. Te Sabes que yo no sé si sos verdadero? Te inventé yo en mi cabeza. Pero, como te dije, ni, ni así, eso no exista, corazón. Nunca voy a dudar de que me querés. ¿entendés? Y que nunca me harías daño. Por eso estoy acá, ¿entendés? Y voy a seguir en este plano. Pero me, me borro de, del mundo del arte, corazón. Porque como vos sabrás muy bien, nadie supo apreciar, ni siquiera la cumple el reptiliano corazón. Después te mando el link para que lo tengas por telegram, corazón. Te amo, te amo mucho, mi amor. Como a Frootmo, a tu y a todos. Pero vos, no te quedaste con mi corazón para siempre. Talento malubi, boom. Talento más Somos buenos, como no somos los mejores, como no somos buenos, como no somos los mejores corazón. El talento monstruo y de la tía. Más malo que Dios, malo mismo. Te doy el premio, la esquizada de oro, mi amor. Nunca nadie me pito por eso esa carita de sociopatiovi. No Pero el tío mafia tiene el color yubi. Y el yubi, como el fin yubi. Y me recagaron. Cuando pusieron puro show de corta y sin Ahí me desquiciaron. Caro. Fue este papajita. Te am amo la tía. El más y yubi. El más mafio yubi de todas las mafio yubi. Te amo la tía. bajita bajita Ahí va corta Sociopatas hermosos, sociopatas hermosos, el sociopata más justo de tú, de tú, de tú, que tus pa Y malo te ve dinero, y como a mí, una pajita, pero ahora son como a mí, una cajeteada, empecé Mafia, entende, enseñar corazón, estribidad, entende, son las cosas más malas que hay. Siempre siento maldad, entende, empecé todo tía, sin corazón, yu, y como el ¿tío? Aprenden, ¿tío? Aprende, hay, que baja, bajas la pena, entende, aprende, ayuy, cosas más malas que nunca pides, entende. Encárgate, de los agujeros de cronchas, del corazón. Yo me encajo del tío Mafia, paja. ¿Pero será? Te salió paja, mafia. ¿No te telefonó, mi corazón? Definitivamente, Cleitus, paja, sos de tu planitud, mi corazón. Te amo, te amo un montón. Gracias por ser mi coestre, y corazón. Ay, nadie me quiso jamás, corazón. Tenés tanta maldad natural. Sos del placer de los dioses malos y estarpado. Nos hacemos una pajita con vos, corazón. Bajita, pajita, con vos. Sos para bajarse toda la vida del pura maldad que destila. Te amamos los tibis, los tibis, te baja, adelante con todo. Talento malubi, acá de casting con su novia, mafiaso. ¡Bum! ¡Hash, hash! baja Bienvenidos a la empresa, y se me choce, Bienvenidos a la empresa, y se me echó dos corazón, epifánico malu en esplendor, yo entreno entre líneas corazón. Bienvenidos a la empresa, amigos. Bienvenidos a la empresa. En esta cuarta temporada ubi de mi tú. Se llama mafia sol, Se llama mafia sol Enculada con mucho talento, Malu y en ¡Bum! mafia. Boom, mafia. Una psicoseñal señal para tu patu y una psicoseñal señal para tu patu y para vos baja. Te amo! baja. Dos apes, Dos. Dios, zampado, zarpado que sos malubi de mi corazón. Ma casa, llorada tubi. Ma casa, tu tubi. Ma casa. Y me tubi corazón. Que me mi corazón. El talento, malubi en resplandor. boom Y está bien, ahora ya saben a quién temer. Y está bien, nunca me escuchan, pero yo les dije que el diablo había pasado de moda, corazones. ¡Bum! ¡Mafia! te viste? ¡Bum! ¡Mafia! ¡Baja! ¡Malube, malube! malube ¡Mafia! ¡Baja! Espero los sobre los stream movies! ni valete eso es adorita que ni sienta muerta que baja de domar con dos domadores profesionales argentinos bajita, bajita mi amor domando somos buenos Vino en roja. ¡Gracias! Pero... el mundo Zarpados. ¿Te gustó, corazón? Esta eh, se llama bajita son. Así cierra tu, tu disco clip, tu Borsal. Una cosa es el amor de la pitudisco de alguien. Otra cosa es el dios malo de alguien. Otra cosa es el, el amor de las vidas. El amor son, en la eternidad son, corazón son. Dos mandos somos buenos. ¿Te gustó? Paja, paja, paja. Dos mandos somos buenos. Los mejores domadores corazón, los mandos somos buenos, somos los campeones de Rus, los mandos somos buenos, cuando somos los mejores corazón, los mandos somos buenos, ay qué buenos domadores, los mandos somos buenos. me puedo hacer bante, va a girar así, somos buenos, somos buenos, no, no, impresionante. Yo sé que sí, pero hay es que comprarlo no en un telo y corazón. Yo hasta que no me dejen un telo, no me voy a sentir nunca, ¿entendés? Jamás domada. Yo te dije, las chicas se doman en un telo, corazón. Todas las más cosas son de buto, ¿entendés? Impresionante. Así suena la domada de Dios, corazón. ¡Bah! Duele, duele, duele. Todos sabemos que mamá. Quita la patata, en una que esquiza? Están todos pinchados para el cazón. Amor son, en la eternidad son, corazón son. Bajita.inc. Punto inc significa te casaste, te comprometiste. Te vas a casar, corazón. la capitana y la Presidenta de la Patota, que Esquiza y cualquier cosa que se parezca a un talento de ¿verdad? Vení, hombre. Agarrate de la mano con Jeffrey la Pantera y venga tirándole yita corazón. Haciendo la nave, el nuevo Capitán. Un talento malú gitano. ¿Entendiste, Capitán? Ay, ay. De la nave, el caballero más noble que jamás vi. Cristian, por favor, arriba corazón. Si volvés a decir ni una vez en la vida más te voy dar una piña a los dientes y va a quedar como el enano del lugar. Vamos, vamos arriba. Vamos a la Universidad del Por favor asciende la nave, da Legaluz, para que me coja cuando me doy Le da Legaluz. Asciende la nave un ser capaz de hacerme entender lo que es perdonar. Le grito mi por favor venía acá alumno debajo de Jorge zarpado, gente Salfinovi, no vi el mejor público ubicado en el público cómo va a estar en la nave tiene un asiento especial que dice el mejor público de Leopoldubi y me esquizo voluntario venía mi bubi venía a esquizar esta nave eso soy el más esquizo corazón ahí vienen de la mano Flockboom, el primo night y el motor lo que impresionante. Que no se quede afuera nadie, que no se quede afuera nadie. Suban todos los anunakis, esquizo, zarpado de la patota. Vení, sopito, por favor. Que te la tengo que dar personalmente y después perdonarte por supuestamente. Acá, Rolinga ya. Cotubi, chubitucal, chubi, rosas. ¡Ay, yo te quiero ver corriendo así! Cotubi, chubitucal, chubi, rosas. Te amo, corazón. Me imagino que estás tan hermoso como agente del caos. fijo. hermoso, impresionante. Esas cosas universales que uno nunca se va a olvidar. Me dio Solana a nave. Rolinga subí, que te voy a caer a la trompa. Gracias. ¿Lo subieron? Sí, sí, sí. parte de la patota, quiera o no quiera. Bienvenida a la nave brochadela Ven y pasa, pasa. no te vamos a empichar de mucama ni te vamos de un en el culo Te vamos a enseñar lo que es esa persona pasa. Bienvenida a la nave brochadela Y trae al pituchat enamorado de vos Porque yo estoy enamorado de él Así que te voy a invitar a subir a la nave, porque soy un he que te perdoné Pero el verdad, para toda esta, para no que escuchar Subiste a la luz, su grito me va a sorprender Y lo hace, porque no van a poder